Todo el lento Es movimiento Me para el tiempo No soy perfecto Pero eh, sé que te gusta y que no como te veo con cada color como te siento con solo verte Sé que mi mente a salió Soy consciente, tan consciente De que tenerte fue una y de frente a frente de mi miedo Hablo de lo que más quiero Y no, no, no, no me no puedo cambiar lo que soy Pero yo Quiero lo mejor por ti No quiero que Oh, my love Solo No ponerme al Como quiero que me hagas fuerte lo todo no me suelte todo solo por no perderte Cambio en mi mundo fue cuestión de suerte noche de que felicidad querida mi mira y me da paz trinidad me mira me da cada parte de mí sin ti pase ya me mira los ojos y los miro también sonríe me dice te amo Gabriel si tú quisieras escaparte me sé en mi pecho está que plate y no abre otra mujer me mira los ojos y los miro también sonríe me dice te amores Como te sientes con solo verte, si que mi mente ya salió. Soy consciente, tan consciente de que tenerte fue una bendición. Y de frente a frente, mi miedo, perdí lo que más quiero. Y no, no, no, no.